del club Mauricio Báez y que el domingo se que el domingo se coronó campeón del torneo de baloncesto superior del distrito nacional. Tanto fortuna como su esposa eh, Daniel Núñez, otro jugador del Mauricio, y el asistente de ese club, José Augusto Pérez, fueron apresados y conducidos al destacamento de Villajuana y posteriormente liberados, ya que poseían sus respectivos permisos con excepción de Pérez, quien quedó en libertad ya en horas de la mañana. Ahora, ahora, baja aquí. Ellos estaban en teteo, ¿era? Raro. Estaban en teteo, pues están bien apresados. Mira, de la familia, Dime. El problema? Ajá. Que cuando una figurita, ¿verdad? Rompe el toque de queda y la policía eh, hace su trabajo inmediatamente le quieren caer encima a la policía y to todo el mundo que tú ves hablando en contra de en contra de la policía claro entonces ese muchacho está en el toque de queda en el toque y lo consumiendo malo, todo el mundo tiene que respetarlo Luis Abinador le encuentra en la calle y debe de una explicación porque está en la calle me está entendiendo claro porque entonces ahorita anda Villalón en la calle porque Villalón y Villalón no hay que dejarlo no entonces le está admitiendo también que lo invitaron para un compartir o sea, para una junta de de gente. Una, un compartido una junta sí. de era de gente. En o sea, toque de queda. Entonces, pa, señores, está mal hecho por usted, Fortuna. Está mal hecho. Si lo estrujaron fue porque se negó a la red. Está mal hecho. Tú estás propiciando que los juegos de baloncesto que se tengan que dar en el país no se den porque gente como tú están multiplicando el virus, viendo claro. las reglas. Ahorita no cierran otra vez. Claro. Y yo vi ahí que lo a él lo quieren poner, a él lo quieren poner como, como un líder. O sea, como que, ah, a, a, a, que está mal que apresaran a un jugador, que fue selección, que que si yo qué, que cosa nacional. mentira Jordan, mi hermano. Mentira, usted está en el toque de queda, usted está irrumpiendo la ley, usted está en eh, quizás eh, eh, consumiendo bebida alcohólica donde está prohibido desde las 3 de la tarde. No, váyase de ahí. Usted puede ser Michael Jordan, así me permite, usted está preso. Y eso. Incluso las personas que son figuras que tienen a tener seguidores, esos jóvenes de baloncesto, él debe ser un ejemplo claro, en la sociedad. Debería de ser un ejemplo. Él debe ser un ejemplo de respetar la medida, vacunarse, trancarse a la hora que esté establecido, pero no venir a romper la regla y después de eso, entonces, venir a que, a que la policía que lo está haciendo sí, mal. Sí, porque lo está, lo está haciendo mal. ¿Y entonces? Si y no he hay autoridad. Visto algunos cronistas deportivos, ojo. Porque la gente cuando le tocan su, su rama, su uh -huh. zona, eh, quiere justificar lo, lo justificable. He visto personas de los medios de comunicación, del lado del deporte, apoyando esa vagabundería. Porque él ahí, aparte de que rompió el toque de queda, demostró que, es, que no es educado. No educado. Porque a mí la policía me para, yo como prensa, me paran a cada rato, yo me paro me identifico. Claro. Si tengo que ir al cuartel, voy decentemente y en orden, porque del cuartel yo no voy a pasar. Claro. ¿Me entiendes? Incluso y usted con su educación puede lograr muchas cosas. Claro que sí. Yo he visto gente que hasta le dan chance por la forma de cómo se comportó. ¿Y claro. tú crees que la policía lleva a gusto después de pasarse una hora arrastrando? Ah, ese animal de como ¿Eh? de siete pies. Como cuánto me, me diré ese tigre, porque los que cabolita son los más grandes. ¿Eh? Entonces, otra cosa que te voy a decir quieren justificar que son figuras que, sí. pero esa policía cuando viene a ver ningún no lo conocen a él no ¿quién? porque ¿qué? yo no lo conozco usted, ¿eh? lo único que yo estoy viendo como policía es que usted es una persona que está irrumpiendo el toque de queda irrumpiendo el, el toque de queda ya exacto y yo te he puesto que si un artista urbano se lo comen Ah, no, la prensa, <risa> tanto la prensa desde el deporte y eso, ah. se comen ese el título urbano, no fulano, tú me entiendes, no, pero como es este talento de, de, de, del deporte, no, ellos quieren ponerlo como que está mal, que es un héroe nacional, que si o qué, mentira, si usted está incumpliendo el toque de queda, si usted está injuriendo, en, injuriendo, ¿qué se dice? Eh, faltando, bebida alcohólica, está, está, está faltando y está bien, está, está bien preso, está bien preso. ¿Qué es lo que usted dice? Por ahí está llegando Neto Flow, también una llamada, hay, hay una llamada la, ah, ahí. la gente que llame a ver qué opina, porque eso está muy mal. ¿Qué opina usted? ¿Tuvo mal o bien apresado este este atleta del basquetbol que fue apresado? Manuel Fortuna, Manuel Fortuna. y Michael Jordan, son dos seres humanos igualitos. Igualito. Y si los dos rompen las reglas, los dos que tienen que ir. ¿Está aquí Michael pagar. Jordan? Está aquí en el país estaba, no se ¿Él, sé, pero él le gusta? Él le gusta venir aquí? Él está aquí. Yo te apuesto que si Michael Jordan sale aquí. <ríe> Le piden dos o tres fotos y, y para el camión. Entonces, <risa> claro. usted, usted eh, llegó el hombre. Hey, señores, disculpen la tardanza, era que estábamos una, Sabemos que la figura tiene mucha, ¿sabes? ¿sabes? Muchos compromiso, compromisos sí, Que no podemos compromiso. quedar mal en estos compromisos, señores, porque uno debe iniciar eh, cualquier carrera siendo responsable. Mi hermano Jorge y Angel Lizardo, veo que están hablando de, de esa estrella del basquetbol en República Dominicana que se llama. Nuestro amigo, por cierto. Manuel, ah, Manuel nosotros, eh, Fortuna. Para tratarlo, ah, ¿no? porque le estamos dando No importa. Creo que jugó con los indios una vez aquí. Sí, sí. Manuel Fortuna faltando. es un joven que se haya destacado en, en... basquetbol profesional y me extraña verlo en una situación así, porque nunca se ha, habido, se ha visto envuelto en, en lo que es un problema tanto en la calle como con la policía. Puede ser Manuel Fortuna. Puede ser Robert Glenn, puede ser eh, LeBron James, Richard Ureña, R Richard Ortega. Richard Ortega, sí. ¿Eh? Claro. Tú estás cambiando de nacimiento ya. <risa> <risa> eh, cualquier, puede ser Jorge, puede ser Villalona, si sí está irrumpiendo el toque de queda, el decreto que lo dijo el presidente de la República, Preso. Es más, usted puede ser Félix Sánchez, que representó el país mundialmente. Y si usted anda en usted sabe qué le pasa cuando usted se pone bruto? Esos policías se ponen agrios. Algunos no están muy bien del caco. O sea, le falta conocimiento para bregar con personas, para tratar a los humanos. Entonces, lo agarran y lo amedrentan de esta manera. No estamos apoyando la acción. Pero si él, se, si él se resistió a, la, a la se arresto, resistió sí. al arresto, obviamente. obviamente esto es lo que va a pasar. Ahora, atención Jorge Villalones, compañía Proyecciones. Si es en Estados Unidos el velorio había ha pasado claro. hace rato, Pero usted es. no le puede levantar en Estados Unidos la mano a un oficial. A un a un oficial. Es más, si lo paran, me han dicho a mí porque no he ido, vamos para allá en los próximos meses. Eh, eh, atención, prepárense que para, ahí, el hombre para allá. Me han dicho a mí Que cuando lo paran Por uno usted se come una luz o algo Por usted dudar Del oficial que lo paró Por usted poner en duda lo que está diciendo Tiene un caso Y lo llevan a la corte Y, y, lo el caso que... y si usted se va y no lo agarran Pues la mañana tiene en su casa Neto. Allá nada, y aquí tiene la no, suerte. No, que tiene su multa en su casa y su citación. Aquí y todo. la gente tiene la suerte que si la metes llena un ticket, si por toque de queda te agarran y tú tienes que pagar una multa, tú vas a ir a pagar el banco y ya. Allá por 100 dólares, tú tienes que visitar una corte. Claro. Mira, a mí me han puesto multa <risa> del caco. Tú sabes, aunque no procede la multa mía con el caco, pero me la han puesto y yo me estoy tranquilo. Pero espérate, ¿por qué no procede? No, porque tengo la cabeza muy grande. <risa> los cacos no me sirven. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo pongo igual. Ah, pero a veces me, me dijo un oficial de la, de, de la DGC. Digo, usted pues que decirme que todo lo, No, es que tú estás cumpliendo, que falté fui yo. Claro. Yo con AMO me voy a poner a discutirte a ti y tú me digas que no, que, que como quiera me la va a poner. Mire, ¿tú? ciudadano, si a usted lo apresan y usted sabe que está irrumpiendo la ley, cójalo easy, coja con la autoridad para el cuartel y resuelva de la manera ah. correspondiente. No quiera abraviar. Usted está faltando, sea quien sea. Manu, mira, faltando, una, una, una situación, una sea? vez, cuando yo estaba en el aire, el aire del pueblo, eh, hubiera Por cierto, que están viviendo ustedes otra vez. Sí, si, estamos, ¿eh? a las 3 de la tarde salimos, en la es, grasa de nuevo, El aire del pueblo, cuidando Dios. y en acecho que se les respeten los derechos, los los derechos a los ciudadanos. Que no es para otra cosa que el aire del pueblo sale al aire. Dichoso. Es para ser testigo de cualquier requisa y de cualquier maltrato, para que usted tenga ese video ahí, no por más Dichoso nada. y bienaventurados son los francos macorizados claro, lo que, que tienen nosotros. los muchachos de Isla, porque los otros pueblos no lo tienen. No, no lo tienen. Eh, eso quiere decir que pueden hacer y deshacer y yeah, es creerle a quien tú quieras. Mira. Nah, ya tú sabes. Lo que estaba diciendo es que una vez había un grupo de cuatro personas y hubo uno que estaba tranquilo y los otros tres diciéndole de toda la policía. Y allá, cuando estaban en casa de guardia, bien el muchacho tranquilo, uno anteojo. Mire, váyase. Entonces, se fue y los otros se quedan. Porque usted está cumpliendo tranquilo. Ahora, si usted ve que le faltan el respeto, que a usted lo maltratan, si usted pone ese bruto por la mañana, cuando lo suelte, ahí usted pone su denuncia, llama a la prensa claro. y usted hace su denuncia. Pero usted sabe que usted no puede ponerse bruto donde ellos tienen la fuerza y la autoridad. Claro. Lo van a maltratar. Hay situaciones que uno, uno se le sale de control. Pero en muchas veces los ciudadanos se ponen necios. Se ponen necios. Lamentamos claro. lo de Manuel Fortuna, ¿Qué? pero hay que respetar el toque de queda. Si usted cayó preso, váyase tranquilo. No, y lo bonito del caso es que dice él que estaba en un teteo, que lo habían llamado para un teteo, era... Ah, ok. Estaba él festejando que el club que yo que había ganado. Ok. Y él siendo, <risa> yo, yo lo veo mal también siendo un profesional, ande tan solo así, lo dejen que lo. ¿eh? <risa> bueno. Está fea la vaina. No está, está situación. la situación. musical. Esto es increíble, ¿no? Saludos, no, no, saludos, un... yo en un... todo. ¡Ay, ay, amable! Oh. Qué, ¡Qué susto, amable! ¡Ay, amable! ¿Todo está bien? ¡Ay, sí. qué, qué susto, amable! Néstor, eh, voy a colaborar contigo en ese aspecto. Es que nosotros los ciudadanos, porque siempre le echamos la culpa a los policías, pero nosotros los ciudadanos no queremos respetar a las autoridades. No las queremos respetar. Eso es. O sea, cuando, o sea violamos, oye bien, violamos un decreto. No es de que el policía eh, fue que nos dio una orden, no, no, no. Es un decreto del gobierno, de, del presidente. Y nosotros... Le faltamos a ese decreto. Y violamos, violamos todas las leyes, mi hermano, implantadas por la justicia dominicana. Entonces, cuando nos quieren eh, plantar las la, la leyes para que las cumplamos, entonces no queremos y, no, no, no, y nos rehusamos hacia ella. Tenemos una llamadita ahí, Néstor. Hello, buenas. Hello. A su orden. Hello, cayó. Otra llamada. 809-725-0505 Opine usted sobre esta situación De este deportista que fue apresado Brutalmente por la Policía Nacional A la gente que llame y opine sobre este, este caso, ¿verdad? Claro, Yo lo dije, este está bien video. apresado está bien Así apresado. es, recordando a sí mismo Que él, te, él dice que, la, que los liberados O sea, tanto eh, Fortuna como su esposa Y, y otros más pues tenían sus, per, eh, sus permisos para circular durante el toque de queda, pero aquí parece. Y eso, como pasó con la rubia el, de, sí. el toque de queda, del toque de queda, sí, oye, el toque de mediodía, oye. Saludos a Roberto Neri. El mío <risa> mío. <risa> eh, que ella tenía su permiso para circular en la calle, pero fue a una fiesta. Entonces aquí va, más o menos pasa lo mismo. Claro. Señor, no, un teteo fue el No, es, eso es así. <risa> Lamentamos esa situación. Eh, se vacunó, se vacunaron aquí. Eh, yo, yo envié video ahí también. Eh, sí, se ahí, vacunó eh. aquí Angelizado la familia. Sí. Y se vacunó el men también. ¿Cómo? Claro, también, está más, yo lo llevé, lo saqué de su casa. ¿Y la fotografía dónde está? la fotografía? Yo envié el video. Es que tengo que ver eso. No, ¿eh? no, no, hay que verlo, yo está envié video. Acá, yo, yo video? Eh, por el grupo yo lo envié. Okay. ¿Pero por el grupo? ¿Qué grupo es sí, ¿En ¿eh? El grupo... Yo estaba buscando el número yo, suyo. Yo no villalo, vi Villalona lo tiene dígale a Villalona. ¿Usted lo, lo, lo manda Villalona? Claro que sí, ahí está el video. Vamos a ver si. De la familia vacunándose, sí, por sí, favor. La familia sí, vacunándose. Fue... Si no, ten, ten. pero. Eh, eso es toque de queda. La familia vacunándose. Sí. Va, ah, no, se marió y de todo. Tuve yo que hacer fuerza con él. No. Adiós, amable, yo estoy qué diciendo. Eso, digo, que, que, sí, ¿qué cosa, no? <ríe> eso está ahí. Vino por ahí. Ok, eh. ahí está, ahí está. Ahí Míralo ahí. Está ahí. ahí está vacunando el hombre, güey. Hay 50 cámaras. 50 cámaras. Mira, mira, mire <risa> señores. Eh, la fami la familia está llamadita. Una llamadita, llamadita muchachos, sí, cójala. Uh, bueno, buenas. Sí, sí buenas. Mira, mira qué es lo que pasa lo uh, los Súbalo. vienen. Me llamo. Súbalo. a no la, se escucha. Parece que la señal de él está entrecortado Sería bueno que vuelva y llame. Porque tiene como poca señal. Sí, no la señal, llame, se está sí, escuchando nada. bien. Mira que lo que pasa. Tú no es sabes. que la familia es famoso. Es que no le iban a creer que se había vacunado. <risa> eh. Había que tenerlo grabado porque... ¿Tú bien, eh, la aguja? Pero, no, yo, pero grabado. yo lo veo ahí como llorando y, y que fue Para... ¿Eh? <risa> ay, ay, ay. Un hombre llorando. No, pero esto digo a ti, mi hermano. Se Buscaba una iringuilla a la, a la mira, veterinaria. Mira, mira, mira eso, mire, mire. La ay, cosa. ay, <risa> ay. <risa> ay, mamá. Ay, Dios mío. ay, Un cable mojado. Loco, no lo capturan al hombre. Bueno. Está <risa> feo no, no, Ahí está, ahí está. Nuestro amigo de la familia musical. Se, se vacunó, gracias a Dios. Usted se, se vacunó ya. Hace tiempo, cuando estaban vacunando a la gente de 70 años. La, la, usted coló algo, usted siempre tiene amigos que lo ayudan. No, usted sabe Ay. que la prensa, los militares, sí. los médicos, sí, teníamos ciertos privilegios para vacunarnos porque es estábamos en medio del COVID. Yes. Ahí en la calle habían tres gente. Salud pública, la, Policía Nacional y la, y la prensa. Y el COVID con nosotros. Nosotros, nosotros la calle. nos descansamos. Nos Señores, por eso Dios que nos cuida. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con lo sosobroso. Soso,